Seguramente ya tendrás una cuenta de correo electrónico personal, pero te recomiendo que accedas y empieces a utilizar la cuenta de la universidad cuanto antes, ya que es la forma de comunicación oficial. Ya verás que además cuenta con muchos beneficios. El correo electrónico es una cuenta de Google y eso te dará acceso a varias aplicaciones como Drive y Calendar. Recuerda, tu dirección de email será tu alias arroba si necesitas comunicarte con algún profesor o cualquier empleado de la universidad, siempre se hará a través de esta vía. La forma más sencilla de acceder al correo electrónico es desde la web oficial de la universidad. Tendrás que pinchar en Perfiles, Alumno, Correo electrónico. Si es la primera vez que abres tu cuenta, aparecerá un mensaje para que aceptes las condiciones y la política de privacidad como en cualquier cuenta de google. Te recomiendo que añadas la firma para que se sepa fácilmente que escribes tú. Para hacer esto entra en configuración. Así, muy bien. La tercera opción de acceso es muy sencilla, escribiendo directamente mail.alumni.unaf.es, tal como ves en pantalla.